Muy buenas a todos amigos del Pescador TV Se acerca el Día del Padre y queremos mostrarles nuestra amplia variedad de ropa camuflada tanto para cazadores como para pescadores Estamos hablando de camperas de tipo softshell un material súper impermeable y super calentito para esta temporada de invierno pantalones también del mismo material softshell usos térmicos, todo camuflado, un camuflado espectacular y camisas del tipo cargo. Esto es impresionante. Cualquiera de estos productos los puedes obtener en 3 o 6 cuotas sin interés. Hacemos envíos absolutamente a todo el país y no te lo pierdas porque hay calles disponibles, pero esto, bueno.